Bueno, en primer lugar hay que indicar que, eh, de conformidad con la Constitución y eh, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el fomento productivo es una competencia que se le asigna tanto al nivel eh, de gobierno regional como al nivel de gobierno provincial. Digamos que es una competencia exclusiva para esos eh, dos niveles de gobierno y por lo tanto tendrán que gestionarla de manera concurrente lo cual no quiere decir que tanto eh, los eh, gobiernos autónomos descentralizados municipales y los parroquiales rurales no tengan eh, algún rol dentro de esta competencia, pues eh, sí efectivamente lo, lo tienen como lo desarrollaremos eh, posteriormente. Eh, fundamental indicar también que el eh, 10 de eh, enero del presente año, del 2015, esta competencia ha sido eh, regulada a favor de los gobiernos autónomos descentralizados eh, provinciales. También es muy eh, importante señalar, indicar cuál es la diferencia entre regulación de una competencia y transferencia de una competencia. En ese sentido, eh, jurídicamente hablando, cuando eh, uno regula una competencia, lo hace sobre competencias que ya venían siendo ejercidas por los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso el eh, provincial. Eh, ¿Por qué afirmamos aquello? Porque la ley de régimen eh, provincial, ya derogada por cierto por el Cotad eh, claramente indicaba que esta era una competencia propia ya de las provincias. Además, eh, si es que uno hace una investigación de orden institucional, puede encontrar que todos los gobiernos autónomos descentralizados provinciales cuentan con una unidad administrativa y funcionarios que ya trabajaban en temas de fomento productivo. Esto se asemeja mucho, por ejemplo, a la competencia puede ser de agua potable o a la competencia de saneamiento. Competencias, por ejemplo, que los municipios las venían desarrollando desde mucho antes que se expida la Constitución en el 2008 y el COTAD en el 2010. Por eso nosotros hablamos entonces de que esta no es una competencia eh, nueva, no es una competencia exclusiva constitucional nueva. Es una competencia eh, que venía constitucional, sí, pero que venía siendo ejercida por los gobiernos provinciales. Y el Consejo Nacional de Competencias, su pleno sobre todo, eh, había eh, determinado que era indispensable en esta competencia centrarse sobre todo en el ámbito de la misma y la definición del fomento productivo. Entonces, básicamente es necesario todo este contexto eh, de orden jurídico para entender el por qué el Consejo Nacional de Competencias reguló esta competencia. Porque si es que hubiera estado claro el enfoque del fomento productivo y la definición de fomento productivo, no hubiera eh, sido necesaria la eh, regulación de la misma. En ese sentido, cuando uno eh, lee la resolución eh, del Consejo Nacional de Competencias, como les dije, expedida el 10 de enero del 2015, en el artículo 3, si no estoy mal, eh, claramente se establece que el fomento productivo para la regulación de esta competencia, es decir, no el fomento productivo de manera teórica y general, sino para la regulación de esta competencia, es el conjunto de políticas estatales, eso quiere decir de todos los niveles de gobierno, que tienen que eh, promulgarse con la finalidad de generar entornos favorables. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que vamos un poco a eh, evitar que los gobiernos autónomos descentralizados, el propio gobierno central, operen como que se si fueran agentes económicos. Es decir, ese no es su rol. El rol del eh, Estado es, como eh, señalé anteriormente, eh, generar los entornos favorables para que efectivamente la población, eh, los pequeños emprendedores, el sector de la economía eh, solidaria, eh, social eh, y artesanal, e incluso el mediano eh, industrial, el gran empresario, pueden efectivamente contar con toda aquella, eh, por ejemplo, infraestructura, generación de talento humano, eh, todo el tipo de, de fomento en temas de promoción de, de programas, eh, líneas de crédito, por ejemplo, de tal manera que puedan eh, efectivamente eh, hacer desarrollo económico local dentro de sus circunscripciones. En ese sentido, eh, nosotros también habíamos eh, visto la necesidad de este enfoque más de desarrollo endógeno, porque eso es la generación de entornos eh, favorables, es, eh, tiene que ver, estar muy relacionada con un enfoque más de desarrollo endógeno, tenía que estar ligada con lo que tiene que ver con el cambio de matriz productiva. En ese sentido, eh, como es de su conocimiento, la vicepresidencia de la República está liderando un proceso de cambio de matriz productiva, un proceso en el cual básicamente se busca democratizar los medios de producción, es decir, eh, tratar de eh, eliminar este régimen de acumulación eh, muy ligado al capital, eh, tener eh, un régimen de, acu de acumulación eh, distinto, es decir, más ligado a la persona, al, al ser humano, eh, ligado mucho también al respeto a la naturaleza Que es distinto a, a una lógica de economía social de mercado En ese sentido, creo que está la principal fractura Entonces, claro, cuando se elaboraba esta resolución eh, Fue fundamental poder... Eh, uno, alinearla a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional del Buen Vivir y también a la estrategia de cambio de matriz productiva. Hubieron los consensos adecuados, eh, teóricamente se logró hacer eh, ese enlace y de allí que eh, creemos que esta eh, resolución del Consejo Nacional de Competencias es fundamental en lo que tiene que ver con una estrategia mucho más eh, amplia, mucho más eh, grande que eh, propenderá in, indudablemente a llegar hacia la sociedad del conocimiento, que es la finalidad eh, última, digamos así, de, de lo que tiene que ver con el eh, fomento productivo, engarzado en una propuesta más grande, que es de cambio de matriz productiva. Y indudablemente los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo el provincial, eh, en su momento cuando se constituían regiones, del regional, si es que fuese del caso, eh, y los eh, municipales, así como los parroquiales, eh, tienen... Una actoría fundamental. Básicamente ellos son los que en sus circunscripciones, siendo un gobierno de cercanía, es decir, eh, con mayor capacidad de poder hacer lecturas de orden económico, social y político en sus territorios, los que deberían generar la política pública subnacional necesaria para poder generar estos entornos eh, favorables, que es un enfoque distinto, por ejemplo, al que podría tener el gobierno central. El gobierno central, dependiendo de cada uno de sus sectores, tendrá más bien en enfoques que son de orden nacional y más ligados a lo que tiene que ver con el comercio internacional, eh, comercio global. Es indispensable también señalar que en esta regulación, en la resolución de CNC, básicamente se establece que es el gobierno central el que tiene que emitir con claridad meridiana ...la política pública sobre lo que tiene que ver con el fomento eh, productivo y agropecuario. Y entonces ahí se tiene algunos sectores que están relacionados con esta competencia. Esto eh, en su momento hizo muy compleja la descentralización de esta competencia... ...pero al final eh, del día esa complejidad hizo posible que eh, podamos diferenciar de mejor manera los roles y funciones. En ese sentido el eh, gobierno central, por ejemplo, a través del MAGAP... ...tiene que definir la política pública nacional... ...en materia de fomento productivo y agropecuario. Está el Ministerio de Producción, la política pública en todo lo que tiene que ver con eh, la producción en sí... ...es decir, temas de industria y servicios. Eh, se tiene otro actor fundamental que es el CENESIT, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología... ...que en cambio es la encargada de emitir la política en materia de eh, desarrollo de lo que sería el conocimiento en el país. Es, eh, como ustedes conocen, la rectora en materia de educación superior... Y eh, si es que no se logra hacer eh, esta conexión entre productores, empresarios, Estado, más academia, es muy difícil poder llegar eh, efectivamente a tener un desarrollo económico local eh, idóneo. Eh, tenemos también eh, otros sectores como el de turismo, por ejemplo, el Ministerio de Turismo tiene un rol fundamental en el cambio de matriz productiva y ellos son los encargados de emitir toda la política de fomento productivo enfocada obviamente con lo que tiene que ver con actividades turísticas. Eh, en ese sentido creo que diría eh, es la principal diferencia porque esa política nacional es la que posteriormente marca lo que sería la política subnacional, por ejemplo de las provincias en materia de fomento productivo y agropecuario. Eh, tiene que haber necesariamente un eh, engranaje, una coordinación, una articulación entre política nacional, estándares nacionales, regulación nacional, con la política, eh, estándares y regulación subnacional. Y un gobierno eh, central, un ejecutivo, eh, con capacidades incluso para hacer control a lo, eh, en lo que tiene que ver con cumplimiento de política y regulación, eh, también a nivel eh, subnacional. De ahí la diferenciación eh, ya en lo que tiene que ver con temas de gestión, con la facultad de gestión de esta competencia y con lo que hace cada uno eh, de los niveles de gobierno, sobre todo el central y en este caso el provincial, Viene dada eh, por, eh, obviamente, la dimensión, el ámbito de esos productos y servicios. Todos los temas de, por ejemplo, líneas de crédito para fomento productivo, normalmente quedarán, eh, indudablemente, en el gobierno central. Todos los, todo lo que tenga que ver con programas nacionales, por ejemplo, de eh, fortalecimiento eh, institucional o capacitación o asistencia técnica, están tanto en el nacional como en el subnacional pero obviamente eh, aquellos programas que rebasan la circunscripción provincial, es decir, programas nacionales de fortalecimiento, quedarán en el, el gobierno nacional y los eh, programas de fortalecimiento, de asistencia técnica en materia productiva, eh, mucho más circunscritos a las realidades locales, quedarán en los eh, eh, gobiernos autónomos centralizados provinciales. Eh, por ejemplo, todo el tema de las eh, famosas zonas económicas de, de Zonas Económicas de Desarrollo, eh, las famosas SET, estas quedarán indudablemente en el gobierno central, pero con una fuerte gestión concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Y eh, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales también tienen un rol fundamental dentro de esta competencia, pues básicamente todo el tema de infraestructura es lo que ellos tienen que llevar a cabo. Es decir, ellos tendrán que ver la pertinencia efectiva, por ejemplo, de conectar todo el tema de la vialidad, establecer eh, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, centros de almacenamiento, puertos secos, eh, es decir, ciertos temas que ayuden a la producción dentro de la circunscripción territorial, en este caso eh, provincial. Eh, también es bueno decir que en tema de recursos, eh, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tienen la potestad para establecer aquellas eh, tasas que eh, creyeron necesarias eh, efectivamente para que pueda... Eh, autofinanciarse eh, esta, esta competencia. No está eh, tampoco por demás decir que podrían haber convenios de gestión eh, concurrente o incluso eh, algunas actividades eh, en que trabajen conjuntamente tanto el gobierno central, dependiendo de los sectores, de los ministerios sectoriales, con las provincias en determinados temas en que ambas instituciones puedan efectivamente eh, coadyuvar sus recursos para que puedan efectivamente emprender eh, programas de fomento productivo o agropecuario, dependiendo del caso. Eh, con esto eh, también creo indispensable eh, señalar que eh, para que funcione esta competencia es necesario que se puedan eh, hacer eh, también rediseños dentro de lo que sería la institución de la función ejecutiva, para que cada uno de eh, los ministerios sectoriales que están involucrados en esta competencia puedan efectivamente hacer un proceso ordenado y diría yo bastante eh, acotado a la lógica, eh, tratando de pasar algunos recursos eh, que ellos estimen necesarios para que sean gestionados más bien a través del nivel de gobierno de cercanía, que en este caso serían las provincias. Quisiera cerrar indicando que también tienen un rol fundamental eh, los municipios, los municipios tienen un rol fundamental aquellos que tienen vocación productiva, dice el COTAT, pero aquellos que también han venido ejerciendo esta competencia, hay dar casos por ejemplo del municipio de Quito a través de su empresa con Quito, ellos tienen eh, procesos muy interesantes que van desde la formación del emprendedor, es decir, eh, ellos arrancan con lo que sería eh, gestión de conocimiento, eh, les dan cursos, por ejemplo, en materia tributaria, cursos en materia de planificación y eh, terminan incluso eh, teniendo esas bolsas de trabajo, terminan incluso eh, con Quito, por ejemplo, teniendo incubadoras de negocios y eh, efectivamente tratando de insertar en el mercado laboral a estos pequeños eh, emprendedores. Básicamente con eso creo que cierro de manera muy sucinta también esta competencia que es por cierto bastante compleja.